Grabando, pues mira, a la una de la noche, aquí estamos liados con la bici nueva, nueva y está totalmente clavado. La otra no, la otra cazoleta del otro lado, el otro rodamiento está bien, pero este está clavado absolutamente, mira, lo podéis ver. Le he quitado lo que es el plástico que lo protege, pero, no sé si lo vais a ver, está clavado, no se puede mover. Pues aunque lo intenten mover con el destornillador, con la mano, ¿eh? Claro, ¿lo ves que no gira? ves, No gira. Las bolas están todas oxidadas, un poco, no mucho. Ahora le metemos desengrasante de este. Bueno, no, en vez de meterle desengrasante le voy a meter simplemente el, como un 3 en 1, o algo que, digamos, desbloquea y engrasa. No un desengrasante directo porque, como no quiero sacar la cazoleta, que ahora no tengo llave, para no sacar todo esto, eh, y no tocar el carbono ni nada de la, de la bici, prefiero simplemente meterle spray, que se ablande, empezar a girarlo y ya está, hay que limpiar bastante, limpiar con, con papel e ir sacando, digamos, el óxido, y ya está, no está muy oxidado, pero en algún momento se han clavado y ya no ha girado, y iba todo el, todo el eje pedalier iba girando, con el otro sí que va bien, la otra cazoleta del otro lado sí que está bien, pero este rodamiento está clavado, fijaros, ¿ves? yo ya lo noté cuando la he cogido, digo, hostia, esto hay que revisarlo, o cambiar el rodamiento o engrasarlo, a lo mejor solo es se clavó por falta de engrase porque la gente no engrasa ni desmonta ni nada es normal, la gente no toca y simplemente está clavado pero a lo mejor no están gastadas de, de mucho uso simplemente es eh, desbloquear, ¿vale? entonces no vamos a meterle más destornillado para no rayar nada le metemos spray y ya lo diré pero en principio con spray lo vamos a arreglar spray que limpie y engrase y luego ya al final cuando lo limpiemos bien le metemos grasa y ya está grasa de litio, luego le metemos ya todas sus, sus tapitas y sus cosas de protección y luego el eje pedalier que lo tenemos aquí aquí tenemos el eje pedalier ¿vale? y con los piñones y todo el rollo, ¿eh? lo estamos limpiando lo estamos dejando bien